Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera entrega de Noticias. Iniciamos con los titulares. Presidente Lenín Moreno agradeció a Rafael Correa por las transformaciones de esta última década. Plataforma Geosalud permite a los ciudadanos localizar cualquier establecimiento de la red integral de salud. Alcaldes y alcaldesas participaron de un taller organizado por la Secretaría Técnica de Drogas. Y en lo internacional, Ucrania fija hoja de ruta para entrar en la OTAN. Empezamos con las noticias. Esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el habitual cambio de guardia en el Palacio Presidencial. El acto contó con una multitudinaria asistencia de ciudadanos. Como cada lunes, la Plaza Grande fue el escenario del tradicional cambio de guardia. Ciudadanos ecuatorianos y turistas disfrutaron de este acto cívico que contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, del vicepresidente Jorge Glass y de otras autoridades de Estado. Los granaderos de Tarqui entregaron la guardia del Palacio Presidencial y recordaron a los héroes de la patria y la altísima responsabilidad de proteger el Palacio de Gobierno y el presidente de la República. Los granaderos que lucharon y vencieron el 27 de febrero de 1829 en las llanuras del portete de Tarqui. Este el presidente Lenín Moreno aprovechó la ceremonia de cambio de guardia en Carondelet para enviar un saludo y buenos deseos al exmandatario Rafael Correa quien este lunes viaja a Bélgica para radicarse allá con su familia. Quiero aprovechar este final del instante cívico para decir desde aquí, a nombre del pueblo ecuatoriano, Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga y que bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de las más pobres y desprotegidos la revolución continúa la revolución sigue adelante por su parte Rafael Correa también se despidió de sus seguidores en la red social Twitter, llegó el día patria querida, debo partir dejamos un país transformado pero aún en proceso, lo sembrado es tanto y tan profundo que no debemos temer por lo efímero que se llevará el viento, nada de lo mediocre y desleal permanecerá el país ya conoció lo grande, lo correcto, lo bien hecho. El país tiene hoy memoria e inteligencia colectiva. Hasta la victoria siempre, escribió el exmandatario y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Después del cambio de guardia, el presidente de la República, Lenín Moreno, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, y representantes del sector artesanal, mantuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet,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 Nuestras manos ángeles y nuestra suma humana. compañero presidente, reciba esto como mensaje de cordialidad y de, y de todo nuestro sector artesanal. Felicitaciones, compañero. Gracias. Vamos por la unidad de nuestro sector artesanal. Muchas gracias.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 publicidad y producción nacional. Las mesas operarán en Porto Viejo, Tena, Loja, Cuenca, Salinas y Barra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. En el primer encuentro se realizará este martes 11 de julio de 2017 en Porto Viejo. En otro tema le contamos que los alcaldes y alcaldesas de la provincia del Guayas participaron hoy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 Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 15 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros, al regresar tendremos más noticias del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional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 fija su hoja de ruta para entrar en la OTAN, mientras que la marcha de los imanes llega a Bruselas. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. La integración en la OTAN es una de las prioridades de la política exterior de Ucrania. Así lo ha afirmado este lunes su presidente, Petro Poroshenko, al recibir al secretario general de la Alianza de Visita Oficial en el país. Una prioridad que, no obstante, deberá seguir una hoja de ruta. Antes de presentar la solicitud de adhesión, Kiev tendrá que aplicar un programa de reformas para alcanzar los estándares necesarios para su ingreso en la Alianza. NATO will continue, uh, to support, uh, on the la OTAN continuará apoyando a uh, Ucrania con el propósito de estrechar sus relaciones uh, para uh, la implementación NATO, de las reformas uh, y lograr uh, los uh, parámetros exigidos uh, por la OTAN. El mensaje es que si Ucrania llega o no a ser miembro de la alianza es algo que tienen que decidir ambas partes. Nadie más tiene derecho a vetar ese proceso. Stoltenberg también ha señalado que Rusia sigue con sus acciones agresivas contra Ucrania la OTAN y sus aliados continuarán apoyando a Kiev, declaraciones que han sido contestadas por Rusia que niega dichos actos agresivos y asegura además que la adhesión de Ucrania no servirá para impulsar precisamente la estabilidad y la seguridad en Europa. Después de París y Berlín, la marcha de los imanes contra el terrorismo llega a Bruselas. Los 63 imanes recorren diferentes ciudades que han sido escenario de atentados terroristas. Rendimos homenaje a las víctimas y decimos no a la barbarie criminal. Nuestra religión, el islam, no pertenece a esa minoría que nos toma por rehenes y recluta a nuestros jóvenes. Así que lo pagamos el doble. Estos imanes arriesgan sus vidas, decía el imán de Dransi. En la organización de la marcha participa el escritor e intelectual judío Mare Kalter. Sin embargo, en ella no participan las grandes asociaciones musulmanas de Francia. Creo que es una señal fuerte la que nos llega del mundo musulmán, decía el ministro de Interior belga Jean Jambon. Siempre se ha dicho que la gran mayoría de los musulmanes rechaza estos actos terroristas y ahora nos lo demuestran, pues ellos son quizá las primeras víctimas de lo que está ocurriendo. La marcha de los imanes contra el terrorismo visitará esta semana las ciudades francesas de Niza y Toulouse. El 14 de julio volverá a París coincidiendo con la fiesta nacional francesa. El Ku Klux Klan contra la retirada de la estatua del general Lee. Una cincuentena de miembros del grupo racista estadounidense se manifestó en la ciudad de Charlottesville, en Virginia. Un millar de contramanifestantes se concentraron en el parque de la ciudad para increpar a los miembros del grupo supremacista blanco. Los encapuchados protestan por la decisión del ayuntamiento de Charlottesville de retirar la estatua del general Robert Lee, jefe de los ejércitos de los estados confederados durante la guerra civil estadounidense. Se oyeron continuos gritos de vergüenza, vergüenza, racistas a casa, las vidas negras importan. La policía acabó usando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Una treintena de contramanifestantes fueron detenidos. Australia buscará firmar un tratado comercial con Gran Bretaña, pero esperará a que haya alcanzado los acuerdos de separación con la Unión Europea. Estamos trabajando muy rápido para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. E idealmente, como lo discutí con Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, e incluso con la canciller Merkel y el presidente Macron y otros líderes europeos, nos gustaría avanzar con eso y tenerlo listo antes de que Gran Bretaña deje la Unión Europea. De visita en Londres el lunes, Turnbull también se dijo optimista sobre el futuro del Reino Unido tras el Brexit. Mientras sigamos como miembros de la Unión Europea, seguiremos presionando por estos acuerdos comerciales con otros países como Australia, como el Acuerdo de Japón, que alcanzó un acuerdo político hace unos días. Seguimos presionando a la Unión para continuar y lograr esos acuerdos también. May anunció además que el secretario de Comercio Internacional británico, Liam Fox, visitaría Australia en los próximos meses para impulsar el comercio bilateral. Lunes 10 de julio, aquí culminamos la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Gracias por su amable y fiel sintonía. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche.